Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy pintora y aquí estamos con las últimas piedras que vamos a recibir a través de regalo misterioso. En este caso serían las piedras para anfaros, altaria, latios y latias. Así que le damos aquí a recibir regalo. Recibimos a través de un código o contraseña. Dice advertencia. Si la consola se apaga o la conexión se interrumpe mientras estás recibiendo un regalo, mediante un código o una contraseña es posible que no puedas volver a utilizar ese código o esa contraseña para recibir el regalo. Comprueba el estado de la batería y la estabilidad de la conexión antes de iniciar la recepción. ¿Quieres usar el código o contraseña ahora para recibir el regalo? Le decimos que sí. Introduce el código o contraseña. En este caso, la contraseña es d r -A c h -E, lo que yo he denominado como drache, que es drago o dragón en creo que en francés. Drache. Le damos a vale. <risa> Mega piedra de regalo. Aquí tienes una Anfarosita, una Altarianita, una Latiasita y una Latiosita. Mega Piedra de regalo. Ahí estamos recibiéndolas. No apagues la consola. Y ahí vemos cómo recibimos esas Mega Piedras, que son las últimas Mega Piedras que se van a repartir para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Cumpliendo así todas las Mega Piedras que teníamos hasta ahora. Gracias por jugar a Pokémon Ve al repartidor en cualquier centro Pokémon para recoger tu regalo Pulsa el botón A para terminar Pues nada, vamos al centro Pokémon Venga Y Aquí está Vamos a hablar con este señor, y dice Buenas, tú debes de ser el Pintora, has recibido un regalo misterioso para ti Aquí tiene Este regalo contiene un, un objeto ¿Quieres recibirlo? Sí Aquí lo tiene Ha recibido cuatro tipos hasta la próxima pues nada de esta manera ya cumplimentamos como ya he dicho todas las mega piedras de Pokémon Sol y Pokémon Luna que se va a tener que se pueden tener obviamente dejaré en el botón de información todas la, las otras los otros vídeos de las mega piedras así como en el enlace dejaré todas las contraseñas para conseguir todas las mega piedras mediante este, este sistema pues nada espero que les haya gustado si es así denle like un super like ahí si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, no queda nada más que decir que decirles adiós.